Y ahí se muere. Ah, ahorita, ahorita publico la, la, la que gané con usted ahí. la. Una la... más sube la que gana, pero es que la que pierde. No, sí. Ayer, ay, el, ay, el, en, el, en el stream de ayer. Publicidad engañosa. En el stream de ayer, el perro de eso entraba. Era. Venga, lanzó el. Venga, venga, Lenza, mire. Nani. Yeah, drum, yeah, drum uh, le quito la fatiga. <risa> pues sí, gracias. le <risa> Oh, fatiga aquí viene los helicópteros. Vengan por acá, vengan por acá. <risa> lo bajo de aquí? ¿A no, no, mucho, no, no, no, no, un no, no, no, más no, no, no, no, Una, una cajita verde, me la voy a robar si juego. ¿Qué lleva usted loco? ¿Qué arma? Yo tengo la M4 Ahorita la cambio Acá, te, venga, acá tengo un cargador ampliado si lo necesita Alejandro tiene que tocar cargadores ampliados El medallo de Nacional, vengan para acá, vengan para acá. Mira, yo te voy acotado. ¿Por qué tú estás acotado hoy? Oh sí, ahí viene el carro ese. Mira, me quedé topeado, me quedé topeado. No me jodas conmigo, me quedé topeado. No, What the fuck? ahí va tu héroe. Ah, me quedé topeado, no me jodas tú a mí. Píquelo, píquelo, píquelo, que me quedo topeado. ¡Quídenme, loco! Me quedé pegado contigo ahí, Marica, se me perdió. No sé, mira, mira. No, Marica, usted ve. Ya, ya lo maté. Marica, no me dejó pasar ahí. Hay otro, hay oh, otro, hay otro. ¿Qué? Ahora. Ay, oh, hey, hey. por atrás, por atrás. Por atrás, diablo No se dejen matar No se dejen matar Marica, está casi muerto Está casi muerto Está casi no. muerto Ya nos jodimos Nos jodimos aquí sí, Y ya los tigres van a tener mucha buena buena Y le había robado la Otra cara, vez cara, la mochila cara. el man Alexa. Calma, calma, calma. Cuidado que hay uno ahí. Hay uno ahí escopeta, el, el, de de... el de la escopeta, el claro. de la escopeta. El de la escopeta está ahí, ten cuidado. Alexa tiene escopeta, Alexa. Adriana. Ah, bailas. Niña Uy, está chimba ese personaje loco, marica